Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, este video ya es en 360, usualmente, pues bueno, estamos haciendo estos recorridos especiales para ti, Pero hoy quisimos hacer este video de atardecer en 360 para todos ustedes, le puedes dar vuelta, le puedes eh, dar un poquito de zoom, pero vean los colores que nos está regalando ya en esta tarde noche en nuestro Acapulco, vale muchísimo la pena que lo disfrutes. Eh, cuando vengas a Acapulco, ven a pie de la cuesta, disfruta un atardecer o un anochecer, porque vean... Qué colores tan hermosos, qué colores tan bellos que nos regala nuestro pie de la cuesta. Es que a todos les mandamos un gran saludo aún todavía este para donde cruzan las ballenas de regreso. Así es que todavía se alcanza a ver ballenas, delfines se alcanzan a ver usualmente. Y esto es nuestra naturaleza. Eso es nuestro pie de la cuesta y a todos les mandamos un gran saludo de Acapulco para el mundo.